La vida es corta, deja de gastar el tiempo con personas equivocadas que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti, sin necesidad de que tengas que pelear por uno. No te quedes con personas que no te quieren, que te ignoran. Recuerda valorar, no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellas que están a tu lado, incluso en los días más negros y decadentes lamentablemente y en muchas ocasiones sostenemos relaciones con personas por las que tenemos que pelear por atención, por afecto, por cariño, por placer y hasta por una caricia. ¿Es este tu caso? Eleonor era una mujer de 40 años, casada desde ya cinco años con su segundo esposo, el cual era frío, tibio en la cama y muy dado a estar metido en el trabajo. La relación con el de por sí mala pero ella lo toleraba porque se había habituado a que siempre la tratarán con desdén y apatía. ¿Qué llevó a Eleonor a tolerar una relación así que hizo para escapar de una relación dañina? Si deseas saberlo, sigue escuchando este video. Verás, Eleonor tiene algo que Robin Orwell llama una mujer que ama demasiado. Esta explicación para Eleonor solo cobra sentido, siendo ella una mujer que ama demasiado ya que las razones por las cuales una mujer puede tolerar malos tratos son en realidad diversos y tratados desde otras aproximaciones clínicas. Para efectos del mismo, nos quedaremos solo con la historia de Eleonor y su sentido de seguridad detrás de la apatía marital. Según Robin Norwood, muchas mujeres que aman demasiado provienen de familias disfuncionales o de crianzas carentes de amor y afecto. Debido a esta experiencia, estas mujeres pueden buscar en su vida adulta relaciones que les brinden un sentido de seguridad y estabilidad, aunque estas relaciones sean tóxicas o insalubres. Norwood argumenta que estas mujeres pueden sentir una atracción por hombres conflictivos o emocionalmente ausentes porque les recuerdan a las figuras masculinas de su infancia, como padres o hermanos, que les causaron dolor y desapego. Esta atracción puede ser inconsciente y puede estar motivada por una búsqueda de curación o de una oportunidad para resolver las heridas emocionales de la infancia. Sin embargo, estas relaciones a menudo son insatisfactorias y perpetúan el ciclo de dolor y carencia emocional. Norwood enfatiza la importancia de la conciencia y la comprensión de estos patrones para poder romperlos y buscar relaciones saludables y satisfactorias. La terapia puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las mujeres a comprender y superar estos patrones de comportamiento y a desarrollar una mayor autoconciencia y autoconfianza en su vida amorosa. La construcción de lazos conflictivo tienen su génesis en la edad temprana, creando un molde inquebrantable de relaciones repetitivas que van a emular una relación de pareja disfuncional, una tras otra. Según Karen Horney, las personas pueden desarrollar patrones de comportamiento insalubres en sus relaciones amorosas como resultado de experiencias emocionales negativas en la infancia. Para redundar un poco en este tema, Horney argumentó que estos patrones de comportamiento neuróticos pueden manifestarse en forma de inseguridades, miedos y necesidades insaciables en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, una mujer que sostiene relaciones conflictivas con hombres puede ser un ejemplo de un patrón de comportamiento neurótico en el ámbito de las relaciones amorosas. Eleonor viene de una relación parental dañina. Sus figuras paternales fueron ausentes en los primeros 12 años de su vida como infante tuvo que lidiar con el alcoholismo de su padre y las largas jornadas de trabajo de su madre, lo que la convirtió en la nodriza de sus dos hermanas. Siendo ella la hermana mayor, tuvo que suplir ese vacío de autoridad parental, en donde dio como resultado que sus relaciones fueran cada vez más centradas en ella. Ella como proveedora, ella como cuidadora, ella como la pseudo madre, que sus hermanas necesitaban. Este comportamiento no solo es común en mujeres, también en hombres. Podemos llamarlo de forma teórica como complejo de héroe. Una necesidad inmanente de una persona por querer rescatar a otra de sí mismo. Quizás este trozo de un poema que acabo de escribir lo resuma de mejor manera. Mi empeño, mi empresa, mi razón de ser es tu rescate es tomarte de las garras del oscuro, llevarte a lo profundo de los campos elíseos y conservarte ahí como triunfo de mi amor, a una costa de mi propia cordura, porque mías son tus lágrimas y mías tus pruebas, porque nadie comprende la complejidad de tus colores, que manchan rojo sangre mi piel. Solo yo entiendo tu retorcido y enfermo amor. Literalmente la persona que decide adopta el rol de héroe acoge a su pareja en su seno, lo adopta para sí y luego, se mete en una cruzada por rescatarlo, sacrificando su propio bienestar. Existe una historia que narra esto que se conoce en la literatura como el viaje del héroe, pero antes, quiero comentarte qué es esto del viaje del héroe. La narración del viaje del héroe es un arquetipo narrativo que se ha utilizado en la literatura, la mitología y la cultura popular a lo largo de la historia. En esta narrativa, el héroe es llamado a emprender un viaje para superar obstáculos y desafíos y para alcanzar un objetivo importante. El viaje del héroe consiste en varias etapas, incluyendo El llamado a la aventura, el héroe es llamado a emprender un viaje y a abandonar su zona de confort. El rechazo de la llamada, al principio, el héroe puede rechazar la llamada o tener miedo de emprender el viaje. Aceptación de la llamada. Finalmente, el héroe acepta la llamada y comienza su viaje. La ayuda del mentor. El héroe recibe la ayuda y el consejo de un mentor o guía. Pruebas y desafíos. El héroe enfrenta desafíos y supera pruebas para demostrar su valentía y su capacidad. El regreso con el tesoro. El héroe encuentra el tesoro o la recompensa que buscaba y regresa a casa con él. El regreso transformado el héroe regresa transformado, con una nueva perspectiva y una mayor sabiduría. Este arquetipo narrativo es una forma poderosa de contar historias que conectan con los desafíos y las victorias humanas, y que ofrecen un mensaje de esperanza y motivación. La narración del viaje del héroe se ha utilizado en muchas culturas y épocas diferentes, y sigue siendo relevante y significativa en la actualidad. Entendiendo la estructura narrativa del viaje del héroe, podemos asimilar cómo Eleonor se ha comprometido con su pareja a desarrollar esta relación enferma entre la superheroína que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo salva, que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona y todo lo olvida, en virtud de amar a su protegido. Ese hombre que jamás le amará. Esta narración propia del viaje del héroe es totalmente diferente a la princesa encantada, que paradójicamente es más benéfica para cualquier mujer. Es decir, la mujer que está expectante a ser rescatada por un príncipe azul para que la socorra y la ame eternamente. Esta narración al menos propone que es el hombre quien debe procurar el bienestar de su amada. Pero en la narración heroica que enajena a una mujer que ama demasiado es el rol de guerrera encantada que rescata al príncipe indefenso de sí mismo. En esta narración la mujer se ve vigorosa, fuerte, hecha de acero y capaz de soportar lo que sea. Literalmente la narración cambia de roles porque ahora es el príncipe quien necesita de una princesa guerrera que lo rescate a él de las garras de de sí mismo les dieron a las mujeres gato por liebre? Pues eso parece, porque en esta narrativa se sufre todavía más. El complejo de héroe o el deseo de rescatar a otras personas puede ser un patrón de comportamiento común en personas que han experimentado afecto o amor incondicional en la infancia. Estas personas pueden sentir una profunda necesidad de ayudar a aquellos que consideran que necesitan ayuda, incluso a expensas de su propio bienestar y seguridad. Este patrón de comportamiento puede ser más común en mujeres, pero también puede ser experimentado por hombres. La psicología no establece una diferencia de género en este comportamiento y sugiere que puede estar motivado por experiencias y patrones de comportamiento similares independientemente del género. En algunos casos, el complejo de héroe puede estar motivado por una búsqueda de aprobación o de amor incondicional y por una necesidad de sentirse útil y valioso. Estas personas pueden sentir una fuerte atracción por personas que parecen necesitar su ayuda o que tienen problemas, y pueden estar dispuestas a ignorar señales de advertencia o lesiones para brindar su ayuda. Eleonor justo hace eso con su marido, e incluso sostiene una relación extramatrimonial con su amante, al cual siempre le dice que dejará a su esposo para irse con él. Pero en realidad, Eleonor jamás dejará a su marido por su amante porque su amante solo mitiga una parte de ella, su satisfacción, su placer, su deseo de sentir un orgasmo a cuenta gotas. Pero ni el mejor amante del mundo le puede robar a Eleonor la satisfacción de sentirse una heroína. Le reza a su santo todas las noches, San Ignacio de Loyola, porque que convierta a su marido en alguien tierno. Le pone veladoras a la Virgen María. A su vez que ignora las almohadas que muerde cuando su amante le hace el amor. Es triado, pero la escena es propia de dos cosas que existen al mismo tiempo. Una Eleonor encerrada en la infidelidad hacia su marido, o y la otra, una Eleonor, culpándose entre rezos y rezos el no poder convertir a su esposo en algo mejor. Esa sensación que la encierra, se vuelve rutina. Dicho sea de paso su marido, sabe de las aventuras de su esposa, pero en realidad, poco le importa. Su trabajo es mejor que los besos y las caricias de su heroína personal. Poco le viene o le va, si ella se va, se queda o se calla. De todos modos, siempre habrá otra mujer con complejo de heroína que lo salve de sí mismo. ¿Se puede romper el patrón? Eleonora lo hizo. Asistió a un grupo de apoyo en la iglesia, donde uno de los frailes le hizo ver que, su pecado, le traía dolor a su vida y que tenía que abandonar toda forma de pecado, tanto de fornicación como de autolesión. Eso la llevó incluso a dejar a su amante y por ende a entablar una conversación directa con su esposo. Cosa que no hizo sino exacerbar el dolor, dando lugar a que él simplemente la abandonará. Varios años de mal-sana relación acabaron ese día. Eleonora aprendió entonces a perdonarse por las cosas que había hecho mal. Y con el tiempo, encontró el regocijo a su pasión cuando conoció a Alberto. Un hombre recién divorciado con el que empezó a compartir una relación amorosa cargada de cariño. Naturalmente para Eleonora esto no fue nada fácil. ¿Cómo adaptarse a un hombre si está presente, le ayuda en los quehaceres de la casa, limpia, barre, friega los platos y encima le repara la casa. Bueno, paradójicamente en los primeros años de esa nueva relación, las cosas marcharon como corral de puercos. Todo estaba sucio en la vida de Eleonor porque nunca se había habituado al cariño no solicitado de un hombre que no la necesitaba. Menuda historia, ¿Quién salvará a la ciudad de los peligros de una tormenta? ¿Quién sabe? Solo sabemos que no será Eleonora la que saldrá al rescate. Según Robin Norwood, las mujeres que aman demasiado pueden encontrar hombres emocionalmente accesibles, aburridos, predecibles y poco familiares debido a patrones de comportamiento insalubres que han desarrollado a lo largo de sus vidas. Estas mujeres pueden haber crecido en familias disfuncionales o carentes de amor y afecto y pueden buscar relaciones que les brinden un sentido de seguridad y estabilidad, incluso si esas relaciones son tóxicas o insalubres. Por lo tanto, estas mujeres pueden sentir una atracción por hombres conflictivos o emocionalmente ausentes porque les recuerdan a las figuras masculinas de su infancia, como padres o hermanos, que les causaron dolor y desapego.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 Este hombre puede no satisfacer sus necesidades inconscientes y pueden sentir que la relación es aburrida, predecible y poco familiar. Es importante notar que estos patrones de comportamiento pueden ser profundos y difíciles de romper, pero con el trabajo terapéutico y la autoconciencia es posible aprender a reconocer y superar estos patrones y desarrollar relaciones saludables y satisfactorias. Para casi terminar esta historia de Eleonora, debo señalar que ella estuvo a tres ocasiones de terminar su relación con Alberto. ¿La razón? Demasiado bueno para ella. Sí. Tal cual, era tan perfecto, que ella no podía con eso, tan amable, tan dulce, tan detallista, tan tierno, tan atento, tan comprensivo, tan sensible. Que ella no podía con tanta atención. certó en varias ocasiones, hasta que las constantes visitas con el terapeuta le ayudó a aprender a ser amada, cosa que no se había acostumbrado. Parece tonto, pero muchas veces la gente correcta no llega a nuestras vidas porque somos nosotros los que no somos aptos para recibirlos. Deja que un maltratador entre a tu vida y lo recibirás como a Jesús en Jueves de Ramos. Se acerca un chico que te va a amar sin condición y vas a huir de él como la peste. ¿Por qué? Porque debes romper los patrones. Si no lo haces, lo único que vas a lograr es atraer a gente que nunca te amará de verdad. Y ahora es tu turno. ¿Crees que tienes estos patrones de conducta? Si los tienes, ¿qué harás para combatirlos? ¿Estás de acuerdo con que hay mujeres con el complejo de héroe? ¿Debería una mujer intentar rescatar a un hombre de sí mismo o debería dejar que él se repare a sí mismo? ¿Intentarías reparar a un hombre o a una mujer, emocionalmente, si él o ella te lo pidieran? Te leo en los comentarios.